Reside es una empresa que gestiona cuatro centros de trabajo, todos vinculados con temas de hostelería y restauración. Eh, tenemos el Hotel Blaumar, el Hotel Magnolia, Apartamentos Las Dalias y La Boella. Cada uno pues, buscando un público determinado y orientado pues, a un tipo de, de cliente específico. Eh, si primero hablamos de un tema formal, eh, para mí personalmente los currículums tienen que ser cortos, claros, eh, con la experiencia, o sea, con la formación que tenga la persona, la experiencia, idiomas y con foto. También ahora cada vez más el tema de la fotografía es, es importante, sobre todo, pero y una fotografía de carnet, porque otra cosa que se estila ahora mucho es recortar fotos de las fotos del fin de semana y no queda tan formal o en, en un currículum. En nuestro caso depende de cada vacante, no, nosotros no siempre priorizamos una variable, sino que dependerá de lo que estamos buscando. Iremos primero pues, a ver qué idiomas habla esta persona o quizás en otros casos qué experiencia tiene, a veces qué formación... Y siempre, siempre, siempre intentándole buscarle un perfil comercial. Porque al final todos vendemos marca. Desde la persona que está cara al público en el back office de una recepción, eh, perdón, en el front office de una recepción, que sería el más evidente, que está vendiéndole al cliente, como la persona que le atiende algún restaurante, como la camarera de pisos que le hace la habitación, que también se lo encuentra. Según qué perfiles estamos hablando de... de... De entrevistas de 15-20 minutos. A veces, en un primer contacto, es, es complicado ya determinar el potencial de esa persona. Por eso, siempre procuramos que, aparte de una entrevista con el departamento de selección, hagan siempre una entrevista con su jefe de departamento. Eh, porque también es importante con quién van a trabajar y en qué grupo van a trabajar. Estamos hablando de de personas, con lo cual no, no son siempre matemáticas. Así que lo que sí procuramos, tenemos algunas preguntas ya preestablecidas para intentar captar pues, este interés por la atención al cliente y después que siempre haya una segunda entrevista con el jefe de departamento porque además cuando dos personas ven a un candidato siempre puede ser eh, es más fácil acabar ver si hemos tenido la misma percepción o no y si esa persona acabará encajando en el departamento. Bueno, una entrevista de trabajo es una situación que puede generar mucho estrés. Entonces, si no se sabe gestionar, te, te puede jugar una mala pasada. Y, y a veces lo ves, candidatos que, que se bloquean, hay candidatos donde todo fluye muy naturalmente, tú vas preguntando y ellos van respondiendo y además con amplitud, así que no, no tienes, a veces no hace falta ni siquiera ir más allá, sino que él o ella solo en la, pues va surgiendo y, y ves, hay personas que se te frenan con un sí, no... Ahí pues tienes que ir viendo dónde está, qué tipo, qué teclas tienes que tocar para que la persona se vaya sintiendo más cómoda. No es bueno quedarse siempre en un sí o en un no cuando respondes, por un tema de que esto no aporta información al, al entrevistador y puede ser que entonces te descarte porque no sabe, porque al final no ha podido aclarar si, si vas a tener o no lo que necesita de ti. Y si no entiendes algo, preguntarlo, si no has entendido alguna pregunta o no tienes claro qué es lo que quieres saber, pues preguntar abiertamente las dudas que tengas. Cuando nosotros hacemos un perfil de candidato, evidentemente tú siempre pones el top de todo lo que tú quieres. Entonces, pues que... Eh, eh, idiomas, todos muy altos. Eh, experiencia, cinco años o más. Eh, formación, toda la que podamos y un poquito más también. Esto es un candidato que en realidad después cuesta mucho encontrar en el, en, en, en el mercado porque no, no, no acostumbramos a existir ninguno como candidato que seamos el, el, de entrada el candidato 10 para ninguna oferta de trabajo. A partir de ahí lo que hacemos es valorar en conjunto qué candidato reúne más condiciones de las que necesitábamos y ese es el que normalmente pues, suele decirse lleva el gato al agua. Una actitud prepotente no ayuda. Nosotros valoramos mucho un perfil comercial, una persona que tenga ganas de agradar, pero quizá no con una actitud prepotente. Para mí esto es algo que me puede descartar a un candidato. Yo creo que lo que siempre debes tener claro cuando te marchas a una entrevista es en qué consiste exactamente el puesto de trabajo. Que, que tú sepas qué es lo que necesitan, qué es lo que valoran y, y qué es lo que vas a hacer. Y sobre la respuesta, las preguntas que no deberías hacer, hombre, preguntar por tus vacaciones o días de fiesta. El primer día o los primeros 10 minutos puede llevar a que el entrevistador piense que tienes la cabeza más en otros sitios. Después hay una pregunta que es compleja de, de saber si debes o no preguntarlas en el caso en que, en que no te la hagan directamente, que es el tema del salario. Nosotros, persona, nosotros siempre comentamos el salario, puede ser que en alguna ocasión no lo hagamos, y sí que es cierto que es una pregunta que, que, que puede frenar mucho a, a un candidato. Yo creo que también uno al final tiene que ver cómo ha ido la entrevista para saber exactamente si, si es conveniente o no hacer esta pregunta, que quizás es una de las más delicadas que hay y que mucha gente se pregunta, ¿tengo que preguntar el sueldo si no me lo dicen sí o no? Bueno, pues depende, a veces si no te lo han dicho es porque el proceso va a ser más largo, va a aparecer más adelante, pero sí que es cierto que si puede ser algo determinante para ti y que haga que sigas solo en el proceso, pues ¿por qué no? No hay una respuesta estándar para esta pregunta. Creo que mm, quizá ha habido que estar atento a en qué ha incidido más el entrevistador, porque si son habilidades o, o requisitos que tú cumples, pues que puedas incidir positivamente en que realmente lo reúnes. Así que es un poco de... es, es, es una respuesta viva, que tiene que ser viva en función de cómo se ha desarrollado la, la entrevista. Yo creo que es básico que los estudiantes hagan prácticas, primero porque tienen que saber a qué se van a dedicar el resto de su vida, y algunos se puede llevar a alguna sorpresa, agradable o desagradable, y es mejor que lo sepan en las prácticas que no cuando has empezado a trabajar en un puesto, y de, en el caso de que realmente se den cuenta de que es justo lo que estaban pensando, que puedan empezar a desarrollar las habilidades propias del puesto. Para nosotros, a nosotros nos sirve dos cosas, uno, porque realmente mmm, nosotros colaboramos, tenemos 70-80 estudiantes anuales de prácticas, creemos mucho en la filosofía de las prácticas porque le da la oportunidad al estudiante de, de desarrollar todo lo que ha aprendido y para nosotros también tiene ventajas, porque algunas veces quizá no tanto en departamentos no operativos donde no hay tanto movimiento pero en departamentos operativos donde cada verano siempre acabamos reforzando los meses de verano es una buena forma de hacer la mejor selección posible porque has tenido ya al candidato contigo sabes cómo funciona y si ha ido todo bien te lo quedas en plantilla y es operativo desde el primer día y además él está contento porque ha conseguido un trabajo así que en esto es un Gano, yo gano y tú ganas, es una buena negociación, ganan las dos partes. Así que yo sí que recomiendo siempre, tanto para empresas como para candidatos, las prácticas, creo que son fundamentales, y más en un área como el turismo, nosotros a fin de cuentas es una, nos dedicamos al turismo, que es una cosa muy práctica. Nosotros somos exigentes con los estudiantes de prácticas, no en la responsabilidad de sus tareas, que eso no es o sea, ellos no tienen que ser bueno, tienen que ser responsables de los que se encomiendan, pero no más allá, porque para eso están de prácticas, pero sí les exigimos pues lo mismo que le exigimos a otro trabajador en lo que se refiere a puntualidad, eh, presencialismo, si no van a venir tienen que hacer exactamente lo mismo, porque además para ellos, ellos tienen que verlo igual, es una incursión al mundo laboral y se la tienen que tomar como tal, no pueden venir cuando quieren o no hacer lo que se les encomienda. Es la mejor forma de enseñar tu currículum, que te dé la oportunidad de, de trabajar en una empresa. Que, y aunque te parezca que no te vas a quedar allí, te puede servir luego para más adelante pues por un tema de referencias o por un tema de, de, todo, de aprendizaje, evidentemente esto es el principal.